Estamos en la sala de lectura del Senado de la República en Santiago ya dispuestos a grabar el programa número 12 de la temporada tercera del de ciclo Pensando Chile, que como saben quienes nos han acompañado antes es fruto del encuentro entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado. UCB Televisión realiza el programa y lo emite en Televisión Abierta pero además TV Senado eh, lo entrega a ustedes en distintos horarios eh, en televisión cerrada. Y eh, también lo pueden encontrar en el streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso. Eh, nuestros acompañantes de otros programas saben cuál es el estilo de él. Se trata de encontrarnos aquí para conversar uh -huh. con personas representativas de la sociedad chilena y disponernos nosotros sobre esta mesa, podríamos decir, eh, a entregar ideas que sirvan para usted, para su propia y libre reflexión acerca de la construcción de Chile. Eh, nuestros invitados hoy día es el padre eh, Pablo Walker, él es el capellán general de la Fundación del Hogar de Cristo. Hola. Aún así le vamos a preguntar lo que es el Hogar de Cristo. ¿Mm? Sí. Eh, no, no, no. Y también nos acompaña a don Alfredo Moreno, que es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, es CPC. Eh, él es ingeniero civil industrial de, de formación original, eh, y basta con eso, digamos. Y basta con eso. Así que para conversar, eh, le hemos dado un nombre al programa, lo vamos a llamar Construcción de Chile, una tarea de todos. Así que ustedes dos son obreros de la construcción en este día. Ah, y yo sería como eh, jornalero ayudante de ustedes. Pócalo. ¿Les parece bien? Muy bien. Mejor de acompañante imposible en esta tarea. Claro. Entonces, Padre, cuéntenos eh, brevemente eh, sobre, sobre el Hogar de Cristo, dos, tres ideas que ya están en la mente nuestra, pero usted reafírmelas mm, sí. eh, y, y, y, de por ahí, y por ahí vamos a continuar mm. Mm. El Hogar de Cristo es un movimiento es una causa por, por un país más justo y digno para todos eh, y nos dedicamos a dos cosas a acoger al más pobre de los pobres y a convocar a toda la sociedad transversalmente eh, a reparar los derechos humanos que han sido vulnerados a los más pobres y excluidos del país o sea, ustedes acogen y construyen ¿Sí? y unen. Y también convocamos para Convocar. colaborar con muchos con... para reparar esos derechos para que el país sea para todos. Perfecto. Alfredo, tú eres presidente hoy de la Confederación. ¿Qué es, lo que es eso? Bueno, la Confederación agrupa todas las ramas de lo que es la, la producción. Los bancos, la agricultura, el comercio. Eh, la construcción, en fin, la minería. Todas las ramas se juntan en esta confederación. Es un organismo gremial que lo que pretende es representar a todos aquellos que en el país están haciendo proyectos, haciendo empresas, tomando riesgo, contratando gente y entusiasmando gente para hacer tareas. Eh, yo aprovecho que está aquí eh, el padre Walker que Pablo, que... Yo pienso que en cierto sentido las tareas no son tan diferentes. Uno puede ser, digamos, con motivo de hacer una empresa, de producir un producto, de dar un servicio. Él tiene una tarea muy difícil que es atender a mucha gente que tiene muchas necesidades. Pero para poder hacer eso tiene que hacer una tremenda empresa, es un tremendo proyecto, por ejemplo, en el lugar de Cristo. Tiene que buscar financiamiento, tiene que entusiasmar gente con la obra, que dediquen su tiempo, su preocupación. Eh, en cierto sentido son, son emprendedores, son emprendedores sociales para sacar adelante eh, y yo creo que en eso nos une enormemente. Es interesante lo, lo, lo que podríamos casi sacar como una primera conclusión al minuto, esas se sacan al final, pero, pero es, es, es la idea de una obra que, en la que uno emprende, uno cumple una determinada misión, que es la que que es la que ustedes tienen, por tanto tienen muchas cosas, muchas cosas en común, muchos conceptos en común, eh, lo cual eh, yo creo que nos hace muy bien cuando descubrimos que tenemos cosas en común, aunque aparentemente estuviésemos en, en, en punto a veces opuesto o distinto, simplemente porque creemos que es así. ¿Mm? Ahora, Alfredo, tú has estado eh, bastante en la prensa en el último, en el ulti... ah, también fue presidente de la Fundación, de la fundación Teletón usted. Sí. Así que y sigo también en el de la eh, sabe de, de, y de otras actividades otra de, este tremenda tipo, obra. de otra obra, digamos. ¿Mm? Y, y que son emprendimientos importantes, ¿no es cierto? Con distintos énfasis cada uno. Pero en la prensa de hoy eh, ha sido una noticia bastante constante, de, eh, particularmente en las últimas semanas. Eh, lo que ustedes están impulsando eh, sí. a través de todo Chile, en sí. los cuales ustedes también sí. han estado Somos presentes. Padres, sí. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Sí. Claro, eh, esta organización, si se le puede llamar organización, se llama Tres Por y explico en un segundo por qué se llama Tres Por pero nace simplemente de la idea anterior. Nace de que yo creo que hay un montón de gente de acción que está haciendo cosas, que está haciendo proyectos, que se hace cargo de decir, bueno, hay un problema, lo resuelvo. No es que sean malos los que piensan o los que regulan, eh, pero hay un grupo de gente que decide, el problema es mío, yo me hago responsable, yo lo saco adelante. Y a mí me parecía que esa gente había que juntarla. Y en esto... Participan, naturalmente, la, la organización que yo represento, donde están todos los altos ejecutivos, los, los empresarios, las grandes empresas, medianas empresas, pero también los emprendedores jóvenes, los emprendedores sociales, como es el caso del Hogar de Cristo, que hay en Chile una enorme cantidad de fundaciones que se hacen cargo de, de problemas que a veces son súper difíciles de resolver, pero que la gente le pone el pecho y dice, yo me hago cargo, yo busco cómo o salgo adelante con esto. Eh, las universidades, también en las universidades hay gente trabajando en emprendimiento, en innovación. Eh, de hecho, uno de nuestros proyectos derivados de eso es que se haga una especie de asociación entre... ...todos los que están haciendo esa tarea en las distintas universidades de Chile. Y juntos nos juntamos, y dijimos, bueno, ¿qué tenemos en común? Y tenemos a nuestro juicio tres ideas en común, Que cuatro diría yo. Una, que compartimos que la única manera de sacar el país adelante es que haya una cultura de encuentro. Lo que representa esto, que podamos sentarnos, conversar, discutir, conocernos. La experiencia que hemos tenido y el padre, bueno, debe ser un experto en esto, pero para, la, para los que no estamos en eso... Eh, a veces es una sorpresa que conversando se puede en común cambiar, que de ahí nace la palabra, ¿no? Conversari, cambiar en común. Versari es dar vuelta, ¿eh? icones en conjunto, dar vuelta en conjunto. ¿Cómo podemos encontrar, cómo me sumo a uno y otro? Eh, y en segundo lugar, que debemos inspirarnos, de ahí sale las tres, inspirarnos, decir que, que hay que ser optimistas. Este país ha cambiado enormemente. Este país pasó de pensar que teníamos que ser subdesarrollados toda la vida a pensar que podemos <coughs> alcanzar lo que sea. Los jóvenes de hoy son muy distintos a las generaciones anteriores. Creo que tenemos la posibilidad de, de salir adelante, cualquiera sea la dificultad, el problema que tenemos al frente. En segundo lugar, que tenemos que incluirnos y decimos nos, no solo incluir, que es evidente, pero incluirnos en el sentido de que tenemos que entendernos entre todos, es una sociedad mucho más diversa que la que teníamos antes. Y en tercer lugar, innovarnos en el sentido de que obviamente el mundo de hoy requiere una actitud muy distinta de la que teníamos antes y la velocidad de cambio es tan grande que tenemos que adecuarnos rápidamente a eso. A mí, a mí, de las tres por i, yo las voy a decir de una manera distinta de como las dicen ustedes. Uh -huh. Entonces, y, y, está hablando de, se, se habla de inspirar, incluir e innovar. Uh -huh. Pero la virtud que tiene, es la forma en que ustedes los dicen, es lo que a mí me provoca. Que es inspirarnos, uh -huh. Siempre ¿sí? incluirnos con el no falla, e uh -huh. innovarnos. Uh -huh. Eso... Es una actitud del orden de la cultura o del espíritu, podríamos sí, decir, sí. que modifica la forma. Es como cuando nosotros decimos, los chilenos son, y yo soy chileno, y no digo, nosotros somos. ¿Mm? O, o Chile es, como que si yo estuviese en un planeta distinto. Y uno es parte de esa vida, es parte de esa vida. Padre, ¿cuál es...? ¿Cómo usted, si tiene que hacer una pintura así? ¿Cómo, ¿Cómo pintaría usted los colores principales de los, de los cambios que nos toca vivir eh, a la generación nuestra? Yo soy mayor que usted, pero digamos a la generación nuestra. Mm. Dos, tres cosas así. Yo creo que emergió una diversidad que estaba invisibilizada. Yeah. Y emergió con una voz propia, felizmente, gracias a avances en en los niveles educacionales, las posibilidades de tomar el micrófono por sí mismo y no verse representados por otros Y ese, ese desafío eh, en relación con lo que decía Alfredo de generar conversaciones que nos incluyan, nos hagan innovar, eh, nos hagan inspirarnos, es, eh, es un desafío mayor porque yo creo que junto con todo lo bueno que tiene con descubrir que en realidad ser un país... Ser una patria, o sea, con un destino común, ser un Estado eh, que reconoce nacionalidades, orígenes distintos, multicultural, es un trabajo que no admite pereza alguna y no admite tampoco las caricaturas. Uno puede ser, yo creo que uno debe ser sumamente como honesto en, en acoger la rabia que puede haber de generaciones de generaciones de comunidades, pueblos, personas, barrios, colectividades que se han sentido invisibilizados eventualmente abusados, manipulados. Yo creo que eso es lo primero, o sea, la comunión no es algo que se ejerce por un, un, un decreto, es ridículo eso. Son conversaciones difíciles muy honestas, y hacernos cargo de esa diversidad, que yo creo que es un gran cargo, y una sed de reconocimiento, y una sed de ciertos estándares para poder ejercer los derechos y ejercer el aporte que cada cual tenga a la construcción de un destino común, con ciertos niveles de, de igualdad básico, porque vivimos una desigualdad injusta, eso se llama inequidad. Y, y ese país segregado que tenemos nos ha hecho hacernos la desconocida. Y entonces en la práctica nos pasa que no, no, el, el, no comemos el mismo pan, ni bebemos el mismo agua, ni nos sentamos en el mismo puti, pupitre, ni, ni jugamos en la misma cancha. Entonces, ¿dónde nos conocimos en nuestra diversidad y aprendimos entonces a respetarnos mutuamente? Por eso, desde el Hogar de Cristo, como muchas otras fundaciones, este movimiento, este lugar, quisiéramos ser un espacio donde los que somos muy distintos, descubrimos una responsabilidad común, donde los derechos humanos sean respetados partiendo donde hay más deuda las comunidades y personas que han sido más pobres y excluidas. El espacio de los distintos, mm. el espacio de los distintos, mm. ¿sí? podría ser como la mm. cancha donde nos encontramos, mm. en una conversación que, que no es simple, mm. porque a veces uno tiene una actitud extremadamente simplificadora para cuestiones complejas, eh, y enrea mucho más las cosas. Uno cuando, cuando tiene esa actitud simplista, mm. como que dice yo tengo la respuesta y se escribe en una palabra, mm. y, y, y, y no. Las cosas, hay, que, hay que aceptar la complejidad para poder eh, eh, caminar mejor en la construcción de, de, de, de, de, del espacio. Pero te puedo hacer Entonces, una... Pero lógico, ustedes, ustedes son los dueños del y, programa. Yo, solo, solo para mencionar que el problema es, es sumamente complejo, no hay, no hay ninguna duda. Que, que más difícil que 17 millones de personas que tienen que entenderse y que como bien decía Pablo son mucho más distintas de lo que pensábamos antes. Antes todo era homogéneo, digamos, en teoría. Eh, y a veces en la práctica también todos estudian en las mismas universidades. Todos venían. Hoy día la cosa es distinta, tenemos mucho más extranjeros, la gente estudia en distintas cosas. Las realidades son muy distintas. Eh, pero por otro lado también es, es, tiene una parte que es más simple, que es que es increíble el efecto de sentarse y escuchar. Es complejo cuando uno quiere decir que entendió todo y aquí está la solución y te lo, te lo doy todo resuelto. Pero si uno se sienta a escuchar, es increíble como las actitudes de las personas son eh, totalmente distintas. Esta ha sido la experiencia, por lo menos eh, este movimiento que comentábamos antes, tiene qué tres meses. Eh, y en tres meses es increíble, todas las personas que he invitado a participar quieren estar... Eh, lo que se produce en esos encuentros es una cosa extraordinaria, eh, incluido gente, en el último tuvimos seis dirigentes mapuche. Y increíble como el interés de todos de conocer eso, los hizo a ellos también sentirse en casa, sentirse acogidos. Surgieron un montón de iniciativas que podemos hacer en común. No, no resuelven ni van a cambiar la vida de un día para otro. Pero qué diferencia hay cuando se puede conversar y cada uno tiene la actitud de aprender de, del, del otro. Eh, simplifica mucho las cosas. De verdad que simplifica sí. mucho las cosas. Ahora, pero sí, sí, sí. Pero, pero todo lo que dice Alfredo, porque fue, me tocó estar en, en el Punta Pinas, iniciar en la primera jornada, muy bonita que, es, que hubo eh, ahí, de, de Tres por I. el oficio de conversar de manera de que no, no sea un, una ¿cómo se cortina de humo, Sino que sea un ejercicio de, de co-creación que restaure las confianzas. Había un, un deber, una preocupación por la crisis de las confianzas en la institucionalidad. Si, y, y algunos fuimos a scout acá. El primer artículo de la ley de Scout, inolvidable, cifra su honor en ser digno de confianza. Exactamente. Ahora, eh, la, la confianza implica una metodología eh, que requiere mucha prolijidad, porque yo no, no puedo utilizar la palabra para eludir, evitar. Eh, lo que requiere ser priorizado, ponte tú. Entonces, junto con el ejercicio mayéutico, un parto, de, de escuchar realmente esa parte de la verdad que yo no veo porque tengo puntos ciegos por la perspectiva donde estoy ubicado y como la cabeza siempre piensa dónde están los pies, yo necesito escuchar al que está parado de manera distinta porque ve lo que yo no veo. Junto con ese ejercicio el tomar decisiones que achiquen la brecha entre lo que yo digo y lo que hago, no respecto solamente a mis fantasías, mis proyectos, a mis expectativas, sino respecto a un piso básico que se llama dignidad. Y una dignidad igualitaria, desde la tradición cristiana, creemos que es trascendente, o sea, intocable, no está disponible a negociaciones ni, ni de ningún tipo. ¿okay? Entonces, ese, esa metodología de restaurar las confianzas requiere poner la base de la dignidad y de los derechos humanos y de una cierta priorización dentro de toda la lista de derechos, que son muchos, aquellos que son condición de posibilidad de los otros. Eso ya es difícil, porque lo que yo considero que son los derechos humanos priorizables, quizás tú consideres que son y ahí ya están nuestros respectivos grupos de interés, nuestros sectores. Y entonces mirar dónde hay más deuda, más deuda de reparación de derechos, yo creo que restaura confianza y diciendo ya. Y del mundo de la empresa tiene una enorme importancia lo que puede hacer, del mundo de la fundación una enorme importancia. La modernización del Estado urge para que eso sí sea hecho. Y urge la sociedad civil entera, un fortalecimiento de la sociedad civil, creo que podría ser un, una gran condición de posibilidad para esta restauración de las confianzas. Yo, yo iba a hacer un poco de trampa porque usted ahora lo tapó, pero ahí usted tiene un libro sí, que, que lo escribió por, el, por eso digo, alcanzo a leer que lo escribió él mismo, pero me llamó la atención el título. Cuando el tiempo está maduro, creo que eso se aplica perfectamente a lo que estamos hablando, porque hacer estas cosas requiere. Eh, requiere haber pasado momentos difíciles. Eh, es más fácil que la gente abra la cabeza, el corazón, y quiera escuchar a otro cuando lo ha pasado mal. Eh, a todos mm. nos ha pasado que la gente se abraza cuando tuvo un dolor gigante. Eh, y yo creo que en nuestro país en el último tiempo ha pasado, muchos grupos han pasado problemas, incluso aquellos que se suponía que lo estaban pasando fantástico y tenían una posición privilegiada. Hoy día ya no es así, los políticos, los empresarios, la. O sea, eh, esto hoy día yo creo que el tiempo está maduro. maduro no sé si es lo que dice el libro o no pero el tiempo está maduro sí. creo que sirve mira, mira para, para venir a, a este programa esto suena autorreferente pero no lo imagino no lo piensen así ¿no o sea, yo, ese, ese libro eh, contiene 150 columnas que yo escribo en la prensa porteña pero es del año 2000 al 2007 solamente ahora va a haber un. ¿pero por segunda. qué se llama así? pero va a haber este cuento y, y quemé el único título que yo amaba profundamente y no sé cómo se titulará la continuación de esto mm. que tiene 250 columnas que son de las cosas que uno escribe según lo que siente para esa quincena digamos. a veces es fácil, a veces es difícil pero, pero hoy lo tomé para venir acá para, para poder conversar con ustedes simplemente ojé este y marqué alguno, algunos puntos pero cuando hubo que colocarle el nombre, yo tuve un gran profesor en mis estudios de posgrado, yo estudié en Michigan, en Estados Unidos, eh, y tuve un gran profesor de comunicación interpersonal. Entonces él siempre culminaba diciéndolo, miren cabrito, lo diríamos en chileno, ¿no ¿Sí? es cierto? Las cosas pasarán cuando el tiempo está maduro. Pero referido a la comunicación o sea, interpersonal entre uh, nosotros. Uh, entonces se va construyendo bueno. en una escala y cuando el tiempo está maduro sucede la cosa yo entonces nunca lo olvidé y pensé que sería el título de un libro que yo escribiría algún día de mi vida y quedó ahí yo creo que es un muy buen momento y, y quedó un buen ahí. título y quedó para ahí. lo que vivimos hoy nos vamos a detener aquí un par de minutos y continuamos Volvemos a la segunda parte de Pensando Chile, estamos hablando de la construcción del país, de la cual usted es actor principal también. Aquí ninguno de nosotros escapa de la construcción de la tierra común. De la tierra común. Estábamos eh, eh, delante hablando sobre el escuchar. Eh, eh, recuerdo que en 1987, hace ya mucho tiempo, eh, fruto de una circunstancia, así de una casualidad tuve la oportunidad de, de, de poder ver un programa igual que este en el que yo participé eh, en la misma persona pero se ve distinta digamos. y, y esa programa, en ese programa estuvo el actual obispo de, de, de Valparaíso que era un vicario en la época uh -huh. y había un psicólogo y él contó en el año 87 de qué forma él podía colaborar eh, a la maduración de los tiempos, digamos. Y simplemente se colocó en su universidad un cartelito que aquí decía yo estoy dispuesto a escuchar. Y mucha gente se la colocó y caminó con eso eh, eh, que por lo demás es una universidad en la cual tú estudiaste. ¿sí? Uh -huh. eh, y, y esa fue su contribución simplemente yo estoy dispuesto a escuchar. ¿Mm? Y eso sucedió en 1987. ¿Mm? 87. Ahora... Eh, eh, el ser empresario, eh, eh, no el ser, el concepto empresario es un concepto que, que ha estado sometido a fuerte crítica eh, eh, eh, si uno quiere entrar a verlo más duramente en redes sociales, ¿no es cierto? Pero lo encuentra diariamente. Eh, eh, ¿Cómo es ser dirigente empresarial? Eh, interesante, eh, entusiasmante con mucha tarea, pero volviendo al título de su libro, yo creo que hoy día es un momento en el cual uno puede hacer, digamos, eh, muchas cosas. Primero porque han habido golpes duros, que es lo que, lo que tú mencionas, eh, pero también porque yo creo que... Eh, en esto de escucharnos, también uno tiene que dar a conocer lo que se hace. Yo creo que las empresas, lo, lo, los empresarios, los emprendedores, en primer lugar son esenciales, como es natural. O sea, hay que hacer las cosas. Pero además de eso, hacen una tarea fantástica. si crear cosas, eh, hacerse responsable de cosas, es una cosa... Eh, es una tarea maravillosa. Es una tarea que, que, que da muchas satisfacciones y que coopera enormemente, digamos, al desarrollo de las personas, del país. Entonces, yo por eso pienso que, que hay que re, re, relevar a todos aquellos que hacen cosas, que no se quedan en su casa esperando. Hay... hay, hay, hay una parte, no es cierto que uno dice, bueno, las empresas podrían actuar más así y más así, y eso creo que tenemos que responder a todo eso. Pero creo que también tenemos que eh, pensar cuál es el lugar que tiene cada, cada persona en la sociedad, qué es lo que aporta, qué, qué sería distinto a la sociedad si, si, si no existiera. bueno Creo que eso es bueno preguntárselo, eh, así como es bueno preguntarse qué sería si no estuviera las personas que hacen los medios de comunicación. La gente no tendría información, no sabría lo que pase, no podría participar. Bueno, también aquellos que construyen, que crean, son algo importante porque ponen el pecho. Por eso yo decía que cuando hicimos este tres por yo quise sumar a todos los que hacen cosas. Por ejemplo, los que hacen cosas, ya que tenemos al padre Wogan acá que han construido de la nada. Yo imagino el Padre Hurtado, alguien me explicaba el otro día que el Padre Hurtado había construido eh, eh, el hogar de Cristo con una mirada, que le había dicho a, a una persona que estaba desamparada, digamos, y, y en el suelo, Qué vamos a hacer cargo era. y que lo había mirado. El pero, el pero, pobre es Cristo. Entonces, sí. eh, imagínense, esa persona no tenía nada que se decidió hacerse cargo del problema en realidad sin ningún recurso pero él ocupó su vida se puso en el medio puso su prestigio, puso su tiempo su dedicación, convenció a muchos otros de hecho a lo largo de los tiempos hasta, llegar a, hasta llegar a Pablo y no los convirtió de tal manera en que claro hay gente que está dispuesta a dedicar su vida a eso yo tuve la oportunidad porque Pablo me invitó de ir a una de estas noches del lugar de Cristo y recorrer las calles y visitar a esas personas en la noche que viven en las calles que uno no los ve. Increíble, en las principales avenidas porque eran en lugares absolutamente en la Calle Brasil, en, en la Autopista Central eh, y en el medio de eso hay gente que vive sola entre medio de unos papeles de diario y unos plásticos y unos perros que los acompañan eh, bueno y ellos se hacen cargo de eso. entonces eh, mientras otras personas están cómodamente en su casa, yo creo que también hay que relevar a los que deciden que hay que enfrentar el problema. Y eso es válido para esto, pero también es válido mm. para la persona que dice cómo busco mm. construirle una casa mejor a las personas que están buscando, cómo hago para que la persona, ¿no es cierto?, tenga el vestido que quiere comprar o cómo hago para que tenga los alimentos a la mano que necesita para su familia y no tenga que ir a buscarlos a otra parte y le construye un local cerca a su casa, cómo le hago para que las señoras tengan una hora más de su tiempo y puedan trasladarse mejor. Eh, entonces yo creo que eh, eh, es bueno cuando uno se sienta con la gente Entender qué es lo que aporta cada uno y cuando uno mira eso se da cuenta que, que la gente aporta un montón. Entonces desde ese punto de vista yo considero que, que representar a esa gente mirado desde ese punto de vista de más allá de los errores, más allá de, de todo lo que hay que mejorar que es mucho, es, eh, es una tarea muy bonita. así es. Padre, ustedes sí, también, sí. yo, yo lo, la imagen que yo tengo de ustedes, de las muchas que, que ya. tengo, y una de ellas es que ustedes son grandes emprendedores. Mm y que han transmitido eso, mm. eh, y, que, y, que, y que me lleva a concluir a mí mm. eh, de, a partir de, de, de esa imagen, de una de las imágenes que yo tengo de ustedes, es que, es que emprender no es patrimonio de nadie, sino que se encuentra en, to, en, to, en todo lugar. Claro. Y lo podemos encontrar en grandes emprendimientos, y en la pequeña obra, y también en la mirada. Sí, sí, sí. ¿Mm? sí. O sea, el, el, la creatividad, eh, por oposición a la pereza, Montetú, o a la resignación que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús ni con el humanismo que nos llena de orgullo en el país laico. Eh, tiene que ver entonces con este como lo, lo que decía primero Alfredo, o sea, como valorar las buenas prácticas, to, todo lo que hemos avanzado, todo lo que se hace. Piensa tú en el vaso de agua que nos estamos tomando, eh, el cristal que está ahí, quién lo pulió, quién lo hizo llegar, quién lo lavó, cómo es la vida de la mujer que lo puso en esta mesa, cómo es la vida del obrero que lo embotelló. Eh, de dónde vinieron esos aguas, ¿Qué, cómo hacemos para que esa agua llegue a todo y siga siendo limpia para las generaciones que vengan, está todo ahí en el agua. Todo, todo, todo, todo el trabajo de, de la asociación gremial que Alfredo representa, todo el desvelo, o social para que no falte el agua en el futuro. De la misma manera, en, ese, en esa como, eh, como responsabilidad por... La imaginación de la caridad, la llamaba los obispos antes, era bien tremendo. O sea, yo no puedo ser flojo de pereza mental, de pensar que la iglesia que hoy día tenemos es la iglesia que soñó Jesús que los jesuitas que hoy día somos, es lo que San Ignacio quiso, que la empresa que hoy día es, junto con toda la digna trayectoria que puede tener, es lo que está llamado a ser todavía. Que el hogar de Cristo que hoy día es, es lo que está llamado a ser por dignidad de las personas. Ese ejercicio como permanente de cuestionamiento, yo creo que supone como el ajustar el ojo, la mirada, y ahí yo quiero compartir con harta sensibilidad respecto a los aprendizajes que nosotros hacemos. Nosotros dijimos desde el hogar, quizá no estamos todavía a la altura de la mirada del padre Hurtado, que no era una mirada de, de limosna, sino una mirada de estremecimiento, o sea, de sobrecogimiento. decir, la flauta, aquí hay una persona que es mi igual. <ríe> Igual, pero que hemos hecho un pacto de flojera mental de considerarlo por de cero, indigente, de segunda, hoy día diríamos flight o lo que sea, es mi igual. Y más encima decía, y yo, si yo establezco relaciones de simetría, yo puedo establecer reciprocidad, interdependencia, una palabra que a ti te gusta, aprendizaje recíproco de repente de. ¿Y qué es dignidad? Y entonces, hoy día nos dimos cuenta como el hogar de Cristo, lo de Cristo tiene, está llamado a ser, no solamente a alguien que acoge con amor y respeto, porque realmente alguien puede decir, mira, para las poblaciones y personas excluidas, el pobre país está el hogar de Cristo. No, no está el hogar de Cristo, estás tú. Estoy, estás tu empresario, yo estoy. estoy yo cura. Y para que llegue el agua limpia a tu casa y a la generación siguiente, no están ellos, no, no solamente están empresarios, estoy yo, estás tú. Esta como responsabilidad por un destino común son cambios de switch que hace que la empresa diga cómo es la, cómo la empresa del futuro? Que la iglesia diga cómo es la iglesia del futuro. Que el hogar de Cristo diga hoy día cómo es el hogar de Cristo que hace que todo el país sea parte de una reparación de derechos. Este es un punto muy uh -huh. importante. ¿eh? Esto, yo, Si uno mira este país comparado con otros países latinoamericanos, eh, este es un país que esto lo ha ido entendiendo. Eh, hoy día hay una actividad de la sociedad civil en los más increíbles problemas eh, hay organizaciones como Hogar de Cristo, como Techo, que era un techo para Chile, pero ahora se llama Techo porque está extendido en todas partes. Eh, América Solidaria, que es una especie de Peace Corps americano, digamos, pero creado en Chile, que mueve jóvenes, que destinan su tiempo, un año de su tiempo, después de que terminan la universidad, pero que son de distintos países latinoamericanos y que funcionan en todas partes. Yo tuve la oportunidad de la Teletón, está en 14 países, me tocó dirigirla también en su organización internacional. Eh, hoy día yo creo que la Teletón debe ser la organización de cuidado de discapacitados más grande del mundo. Porque aquí tenemos 14 centros, pero la última vez que miré teníamos 80, así que hoy día deben ser cercanos a los 100 centros en América Latina. Eh, entonces, pero nos falta todavía, nos falta todavía, yo le digo, mire, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que es exitosa en en sus negocios, porque es un alto ejecutivo, porque es un gran empresario, porque un gran artista, realmente no es exitoso si es que no tiene algo de que él se haga cargo de resolver alguna cosa aprovechando que tiene esa posición de privilegio. Es impensable que una persona sea presidente de una gran empresa, dueño de no sé qué cosa, o un artista extraordinario eh, que tiene la posibilidad de crear algo y él escogerá en qué, pero que no ocupe eso en decir, bueno, ¿cómo le ayudo a todos esos otros que no tienen esa posibilidad? Yo diría, Chile está en esa transición... Eh... Yo siempre le escucho a don Francisco que, que me dice, mira, tenemos que pasar de la solidaridad a la filantropía. Él tiene toda su explicación sobre ese tema. Yo no sé si, la, si el significado de las palabras está bien, pero, pero lo que quiero decir es, más allá de decirme mire, yo aporto, que voy a aportar tanta plata, voy a hacer en esta cosa, decirle, ¿cómo me pongo yo y digo, mis recursos, mi vida, mi tiempo disponible, mi preocupación, la voy a poner en, en esto, aprovechando que... A mí se me dio que tengo más herramientas y instrumentos que otros. Eh, yo creo que eso es una cosa extraordinariamente poderosa y que no solamente puede resolver problemas específicos, porque en realidad gente como Pablo y el Hogar de Cristo no solo resuelven problemas específicos, lo que hacen es una sociedad mucho más humana. Y esa sociedad más humana hace que los recursos económicos, productivos, que podamos haber juntado, se transformen de verdad en gente feliz, que es una cosa completamente distinta. Podemos estar llenos de recursos uh -huh. y vivir realmente amargado y complicados de por qué no tenemos más, o por qué nos falta esto, o por qué estamos peleados. La gente lo que quiere es tener comunidad, poder estar en conjunto, eh, yo creo que Chile tiene las semillas de, de la creación de todo eso, eh, pero podemos hacer muchísimo más y podemos ser una sociedad fantástica eh, en la medida que más de las cosas que lo, de lo que ellos hacen tengan más presencia, nos incorporen a más gente, podamos ser todos parte, cada uno en su forma, de eso. Si me permite, yo creo que el momento también de hacerle un homenaje, hay un un mar de fundaciones, agrupaciones, muchas de ellas en eh reunida la comunidad de organizaciones solidarias, asociaciones, fundaciones pequeñas de barrio que expresan esa movilización de la sociedad civil. A veces personas enormemente, que ellas mismas son muy pobres, pero están pendientes de los adultos mayores que viven claro. en su barrio, que están pendientes de la persona con discapacidad mental que, que está en la plaza para que tenga un diagnóstico y deje de ser la loca de la plaza y llegue a cualquiera de las fundaciones que tratamos de restaurar derechos ahí es algo precioso, un humus que, que requiere toda nuestra admiración. Pero, pero nosotros no podemos dar ninguna señal a la sociedad de que la sociedad tercerice en esas fundaciones el hacerse cargo, supuestamente, de algo que es transversal, que es la vulnerabilidad humana, que es la fragilidad humana. Exacto. Fragilidad es la... Es la posibilidad de ser trizado. Eso ocurre en el rico y en el pobre, ¿En el... creyente o no creyente, en homosexual y en heterosexual. Y me parece que el país del futuro somos un país un poquito como más honesto con esta fragilidad transversal porque, claro, pero en mi caso que vivo y tengo un estándar como el más los más ricos del país, aunque tengo voto pobreza, pero eso es así, pero tengo una comunidad que me apaña. Mi fragilidad tengo una red de apoyo enorme, por lo tanto, mi gripe no es la misma gripe de alguien que vive bien bajo de mena que podamos hacer que la misma gripe, entender lo que es la gripe de alguien pobre que está en calle, yo creo que me hace a mí lúcido como cura, me hace a mí lúcido como empresario, me hace a mí lúcido como académico, me saca del rapto de los libros de la oficina y pone como esa prioridad de la dignidad humana que es un buen programa para el país del futuro. Ahora, yo, yo creo que es, la, la fragilidad no nos iguala. Mm. Mm. Entendiendo sí, sí, sí, el, sí, el detalle con que tú penetras en ella, déjame dejarla en términos mm. más superficiales. Sí. Pero somos iguales, no existe excepción, todos somos frágiles. Uh, ¿no? eh, y, y eso tiene la bondad de que uno pueda de alguna manera tener una mejor comprensión. A veces la soberbia impide, tal vez, que nos sintamos la fragilidad que tenemos que aquello que le pasa a otros parece lejano y nos parece no, imposible no, no, no. y no sucede mañana. Exacto. ¿Okay? Entonces, somos profundamente iguales, no obstante podamos hacer un tremendo discurso sobre las desigualdades que las hay, mm. ¿Mm? pero yo lo que estoy haciendo acá es la búsqueda del rescate sí. de aquello que es la igualdad, sí. que es la condición humana. Sí. Nosotros, es condición nosotros humana. escogimos una, una canción. Que Para la jornada es Está sí, dedicado yeah. a la música también. Al totalmente Totalmente. Porque yo creo que el arte también <risa> es una cosa en la cual... Pero, pero esa canción que está en todos estos todo encuentros. Y lo único que dice es eso. Somos tan distintos, pero tan iguales. Y, mm. ¿Y que es la esencia. Y el segundo encuentro fue el primero, pero el segundo lo hicimos en el Pequeño Cotolengo, porque el Pequeño Cotolengo precisamente era un encuentro en la fragilidad. Eh, porque hay distintos tipos de fragilidad, pero hay algunas que no son recuperables. No, no, no es un pobre que uno le puede dar una mejor, digamos, condición, y a lo mejor una persona que no tiene educación, a lo mejor podemos educarlo, en fin. Hay gente que, que requiere el apoyo, la vida entera. Esos niños, por ejemplo, no tienen vuelta, algunos de los que están ahí. Eh, y hay que estar con ellos siempre, hay que cuidarlos, hay que acompañarlos. Pero cuando uno está ahí, descubre que tienen también una cantidad sí. fantástica de, de cariño, de, de, de, de cosas propias de ellos que pueden entregar. Eh, y entonces, la, el encuentro con esa fragilidad, yo creo que nos dice mucho, como tú señalas, de la vida de cada uno. La vida de cada uno, sea el que sea, es extremadamente frágil extremadamente frágil. O sea, puede pasar de lo más arriba a lo más abajo en un segundo. Eh, Ahora, hecho, Y nos hace más humanos. De hecho, sí, se termina en cualquier ¿Ah? minuto ¿Sí? para empezar. ¿Sí? ¿Ah? No, pero, pero este este nivel de conversa eh, es, es muy, eh, muy inspirador, muy innovador y muy inclusivo. <risa> claro, porque hace que yo no ponga la carreta delante de los bueyes y además, así yo me haga cargo, ¿y cómo van a vivir la vulnerabilidad de la generación que siga, los que vengan? Y nos damos cuenta que mientras yo menos me conecto con este transversal que nos hace a los dos con un riesgo serio de perder el pelo en este caso, por ejemplo, otro, país, hay muy poco muy poco riesgo, ya. riesgo y daño, ¿eh? pero hay cosas mucho más, más importantes que esa eh, si nosotros nos sintonizamos en esa, tomamos decisiones distintas. Pero, de ahí yo creo que hay una responsabilidad compartida. Cuando nosotros tenemos estándares de conversaciones demasiado superficiales, demasiado champañeras, digamos, burbujeante, y no nos hacemos cargo de esto que tenemos en común, no sucede que se instala un vacío. Y el vacío lo empezamos a tratar de rellenar con consumo. Y el consumo de distintas cosas hay que hacerlo para que sea factor de desarrollo integral y no de alienación, porque si no, primero nosotros vamos a quedar insaciados permanentemente porque no estamos respondiendo a algo muy importante que es que alguien me quiera no por lo que ostento sino porque soy querido gratuitamente por alguien independiente de mi condición sexual o mi credo pero segundo además yo voy a hipotecar a los que vengan y vamos a establecer relaciones de mucha soledad unos con otros entonces que una iglesia, que una academia, que una empresa, que unos medios de comunicación nos ayudemos mutuamente a decir qué tipo de bienes y servicios vamos a producir para que instalemos estas relaciones de humanidad profunda que nos permitan ser iguales los que somos distintos, es una tremenda pega. Aquí vamos a detenernos y tú vas a abrir cuando Eso, volvamos bueno, en, en, en los próximos minutos, pero pero, pero, pero la palabra fragilidad es en un ancla es, es. o una columna en la cual nosotros sí, podemos la la pelota, sostener parte de la, de la conversación. Volvemos de se, inmediato. se supone que yo represento a los otros. ¿no? Vamos los últimos 10 minutos de este Pensando Chile, en que estamos aquí los constructores de la sociedad, ustedes y nosotros. Alfredo, tú quedaste delante con la palabra ahí. Sí. No, yo quería contar algo que aprendí, bueno, que volví a reaprender en esta jornada que tuvimos ahora, hasta ayer, eh, en, en Frutillana, en el Teatro del Lago, en que entre uno de los cientos y algo que invitamos, invitamos a una persona que es profesor le dieron el premio al mejor profesor del mundo, eh, o uno de los mejores profesores del mundo, eh, y él está en una escuela muy, muy pobre. Eh, es una escuela de estas que tienen un solo nivel, hay un solo curso, pero los alumnos son de distintas edades, eh, y sin embargo lo saca adelante. Entonces le pedimos que él nos dijera qué, qué nos podía contar de por qué, cómo lo hacía él para ser tan buen profesor en esas condiciones tan... Entonces, él, él dijo algunas cosas que a mí que quería transmitir porque creo que son válidas no solo para el uno a uno de la educación, sino que también para la sociedad. Y, que, eh, y él decía, mire, yo lo que hago, estos son niños que, son, que tienen muchos problemas, eh, que además son bastante agresivos y que son, digamos, que tienen poca educación y que han tenido mucha dificultad en el proceso de educación hasta ese momento. Entonces, él se ponía, se ponía desafíos pequeños. Se contaba, por ejemplo, uno de los desafíos era que el niño llegara en la mañana y lo saludara. ¿Y cómo lograba él que el niño llegara todos los días en la mañana y lo primero fuera a saludarlo y lo saludara igual como lo saludaba a cualquier persona? Bueno, él se preocupaba de irlo a saludar las primeras veces. Y hasta que el niño ya cuando él no lo saludaba, él lo iba a saludar. Aquí quiero ir con este ejemplo tan... y así contaba 20 ejemplos de este tipo. En que yo creo que la clave está en que como hoy día los grupos que conforman la sociedad están tan atemorizados unos de otros, eh, básicamente por el desconocimiento. Eh, hay temor, hay temor a extender la mano. Pero lo increíble de esto es que si uno extiende la mano, lo que va a encontrar casi inmediatamente es la mano al otro lado. Eh, si las personas se acercan a otras personas que le parecen que, que hacen lo que no corresponde o, o que son peligrosos eh, y les tiende la mano, va a recibir eh, inmediatamente, o por lo menos eso es lo que yo he visto, eh, que la gente responde, responde de una manera increíble, Incluso se sorprende, se sorprende que le vengan a dar la mano. Se sorprende que lo llamen, que le pregunten, que le digan. Eh, esto sucede no solamente con, con gente pobre o gente que está en situación de marginalidad. También existe, por ejemplo, en el tema de la política que tiene... Son bandos completamente opuestos, pero cuando uno le da la mano al que está al otro lado, es increíble cómo también empieza a recibir, incluso en esa cosa tan competitiva como la política, también empieza a recibir desde ese lado eh, una respuesta completamente distinta. Eh, yo por eso creo que las cosas pueden funcionar mucho mejor. Escucha que es muy potente lo que dices, Alfredo, porque en el gesto de extender la mano y de aceptar, dar la mano y no dejar al otro con la mano tendida, yo creo que ahí tocamos lo sagrado. Sí, pero lo sagrado no arriba en la galaxia no, 25.000, ah, <risa> <risa> sino que tocamos aquí sí. lo sagrado, porque en el fondo no hay nada más sagrado que arriesgarse a confiar, o sea, con la posibilidad de ser manipulado, que te usen para que saquen una foto y que te hagan circular sí, en los medios. Sí. Eh, entonces, para, que, para honrar lo sagrado, es. que es como el humus más digno de un país, cuando ya podemos ser patria, ¿cachai? Eh, tenemos que hacer esa, ese silla. Sí, yo no voy a faltar el respeto a, a alguien ah, cuando yo tiro la mano. Pero te fijas, si uno piensa que el problema hoy día... Eh, quizás no lo dijimos al principio, pero es lo que uno lee en todos los medios de comunicación, es la desconfianza, la desconfianza de uno en el otro, la desconfianza con las instituciones, y tú lo dijiste, entonces si uno da la mano y el otro también te da la mano, ya, ya empieza a trabajarse en cómo se gana la confianza, ya, ya diste un paso no total, por supuesto, es pero es el primer paso para que exista eso y para que después puedas hacer cosas en conjunto. Ah. Eh, y mientras más sorpresivo puedo decirte, mientras más sorpresivo sea a quién le vas a ir dando la mano mira tú el Papa por ejemplo el, el, el Papa anterior me refiero a Juan Pablo II que fue a saludar a la cárcel a quien le había disparado eso más allá del gesto humano que es increíble porque imagínate una persona que fue y te metió un balazo o varios eh, pero aparte de eso, desde el punto de vista de la comunicación, lo que eso significa, que él puede ir, sentarse, y porque además se quedó en la, en la celda y se puso a conversar con él. Eh, es que, es que, ¿con quién podría no conversar entonces? ¿Con quién uno diría, mira, no, con esa persona no converso por ningún motivo? Todo parece trivial después de eso de estar hablando con una persona que intentó matarte. Entonces, yo pienso que, que lo que podemos hacer porque eso es en, en, en términos de personas, pero ese gesto hace que entonces, bueno, también nosotros podemos preocuparnos de lo que pasa en las cárceles, también podríamos preocuparnos, entre paréntesis que no hemos hablado, del tema de los niños del Sename eh, y de tantos otros que uno podría decir, oiga, es que tiene justificación que tengan una restricción y todo, está bien, pero que tengan una restricción, pero que todo eso apunte a que tengan una vida de ser humano y que además tengan la posibilidad de salir de esa condición. Entonces, eh, esa, eh, eso es lo que yo pienso que, que, que, digamos, con unas pocas personas que den esos pasos, eh, yo creo que el gesto se multiplica. Para honrar la buena fe, perdónate, para que vayamos Honrar la programa. buena fe, decir, eso es sagrado y, y es re difícil de. como cuando se quiebra un vaso, no es no sí. difícil pegarlo. Eh, requiere como estándares de conexión, no podemos estar distraídos. Y en ese sentido me parece que, que esta honestidad, país, de que aflore, de que haya transparencia, de que todos nosotros, yo como parte de la iglesia, como mi querida iglesia, tú como miembro de la academia o de los medios de comunicación, tú como hombre de empresa, todos nosotros, no hemos estado a la altura de eso no. sagrado, teniendo nuestras buenas prácticas, nuestros próceres, pero a veces dejamos de mirarlo, no, dejamos, no les permitimos que ellos dijeran ya, ¿qué haría Cristo si ahora estuviera en mi lugar? ¿Qué haría el Padre Hurtado si ahora estuviera acá? Y a propósito, yo quería hoy honrar en particular, cuando alguien muy, que ha sufrido mucho, que ha sufrido mucho engaño, te tiende la mano, cuando el que ha sufrido abuso te tiende la mano, eso sí que es pecado mortal. Eh, usarlo para sacarse la foto. Okay. Eso sí que es primera prioridad en la restauración de las confianzas. Bueno, <risa> me queda para más. a veces, a veces mm. se mm. habla mejor en silencio, mm. es decir, mm. no hablando. Eh, y es lo que me ha, me ha pasado mm. a mí hace un segundo mm. atrás. Mm. Yo les agradezco mucho. Eh, eh, la forma en que han, la apertura de, del corazón de ustedes eh, ha sido un privilegio para mí ser parte de esta conversación espero que haya otras eh, abiertas o no abiertas sobre esto porque aquí estamos hablando de la transformación de nuestra propia cultura de la forma en que, en que vamos enfrentando eh, esta insinuación de temas que ustedes han hecho porque es muchísimo más amplio Recuerdo, a propósito de este vaso, de esta obra, de todos los que han estado ahí y de, y de esta agua que ya has bebido, digamos. Eh, el, el de un viejo poeta, profesor de mi universidad amada, eh, que siempre hablaba de la indispensable capacidad de asombro que no debemos jamás perder. ¿Mm? Eh, anclaba su vida en el asombro. ¿Mm? Entonces, y uno lo empieza a encontrar, lo empieza a encontrar en las pequeñas obras, en la, en la, en la maravilla de los jóvenes que hoy día sí están en la, en, en, en, en, el, en la obra social, en la inquietud, que saben que en su currículum para su primer empleo, es muy importante, y aunque parezca instrumental la forma en que lo digo, uh -huh. el haber estado en aquella obra. Y el empresario que lo tomará, va a considerar eso como un aspecto importante, porque tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Tiene que ver con la obra de, del fundador de ustedes y, y, y, y todo lo que se hace. Entonces, el asombro. Yo quisiera leerles a ustedes cuatro líneas, mm. eh, eh, eh, eh, un alumno me contestó al terminar el semestre pasado eh, en un curso, eh, él es eh, descendiente de japoneses por el lado de la mamá, entonces para explicar en un curso optativo usó, que te lo comentaba antes a ti, una palabra que y es como Orevi, yo no la conocía. Eh, y le explica para, para dar respuesta ¿eh? que es la luz que penetra, la luz que penetra, el rayo de luz que penetra en medio de, de, del bambú, del bosque, de la oscuridad y chuc, llega. Eso funciona muy bien cuando uno cierra los ojos para imaginarla, uh -huh. pero es la luz que penetra en medio de la oscuridad, de la sombra. Y es una sola palabra y está compuesta por tres elementos de esa cultura eh, eh, y, y que, y que, y que lo, lo, eh, es fascinante. Entonces, eh, se la cuento a un amigo, a un profesor de mi universidad y que sí él sabe de estas cosas y él me contesta con otra, uabi eh, creo que es, pero no importa. Y, y me dice, y esa es, es la admiración de la imperfección, que también la podemos encontrar y tiene que ver con esta conversación. Entonces la invitación mía es, eh, ¿seremos nosotros capaces, aunque somos de otra cultura, de crear una palabra única que exprese toda esta conversación? ¿Eh? O sea, como que, que represente lo que podríamos llamar el jardín de Chile, el jardín de Chile. Y que lo cuidemos con esmero, le demos el agua necesaria a las plantas que florecen, ¿no es cierto? Y ustedes los jardineros no se matan entre sí, hay espacio para ustedes, para mí también. ¿Mm? Eh, eh, y, que, y que todas las abejas hagan su trabajo, eh, ellas o cada una de nosotros como las abejas. ¿Mm? que le damos una palabra entonces que, que tenga los sonidos del silencio de la conversación del alma. Eh, de aquellos que saben que la paz de uno pasa por el mismo camino de la paz de los otros mm. muchas gracias